del pescador vamos a presentarles unas promociones en lo que es termo, termo de primera calidad. Tenemos eh, la, la marca Contigo, que son los que ven acá, marca Coleman, eh, bueno conocida bueno, sí, la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdog, pero de, de la marca Termo. Bueno, tenemos distintas capacidades, tenemos termos de 1 litro, 1 litro 200, eh, de 700 centímetros cúbicos, con manija, sin manija, para distintos, distintos gustos, tenemos de un litro 200 de Coleman, en efectivo le quedan en 8300 pesos, después podemos tener los de la marca Contigo, eh, que pueden venir eh, con diseños de, de, de logo de, de club de fútbol, están en 8700 pesos en efectivo, y después tenemos lo que es Stand tenemos la línea Polar, la línea de un litro con manija, en negro eh, y en verde, y de un litro 400, los de un litro...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 un anzuelito número 8 la tenéis que poner abajo eh? venid ven, a la vida venid a la vida venid abajo la vida venid ahí va vida venid a la vida venid a la vida Ahí la tarde para quién es está, para del pescador te ves? Chao, pesquero Don Eduardo. Nos vemos. Chao. ¿Cómo ver. Cuando uno pelee, yo te aviso. Ahí va, eh. Para, atrás. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Pudiste? No, no. no te escapó. Una parecía a la otra, me parece. La más enojada. Ya va a ir, Juan. Para. número de 15 milímetros redonda, si ves. De... de, de, de, de.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 combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que tenemos, la variedad que tenemos en termos. Tenés, por ejemplo, el Explorer de un litro 300. Este es un termo que es de la misma fábrica de Stanley.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 pero este es un termo que viene de 350, medio litro, que es el que tenemos acá, y de un litro. Lo bueno, aparte de este termo, que es también excelente, viene con una funda de neopren que está bárbaro. Para que no se golpee, si lo llevamos adentro de una mochila. siempre No duden en comunicarse, hacemos envíos a todo el país, así que los esperamos. En Rincón de Milbert Tigre, el arcoiris. verdulería frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 Oh, papá venga venía acá. bien papurro este, este. a quién se lo dedicamos amigo hey, para todos los muchachos que están pescando vamos pescar mati dentro vamos. vamos mati viejo a la laguna alto pescadito Muy impresionante flecha de plata acá estamos la laguna salada grande de Madriaga recién agarró el hijo ahora agarra el padre mire a cañita doblada mire que matungo vamos esa Grande Marian, ¿a quién se lo dedica Mariano? A mi hijo, vamos, mi amigo allá, Silvio, y allá está Agu, vamos Agu viejo, listo, seguimos pescando la laguna Salada Grande de Mariaga. Bueno, acá estamos la laguna Salada Grande de Mariaga, por Manu que trae una, una captura, tiene que pescar qué... vamos, vamos Manu. Oh, Primera no. vez en la salada, ¿no? Sí, muy bien. Tiene el pescado? Mira qué pescadito tiene para Madriaga. Esa. es de la boquita. Seguimos pescando, bueno, no. gente. Acá estamos en la laguna salada grande de Madriaga. Acá agarramos un buen pejarray, Muy lindo pescado. Ahora lo vamos a pesar. 1 ,305 kg 305 gramos. Una bestia general madariaga. Salada grande. Vamos, Juanpi. Bien ahí. Que no sabemos qué es lo que trae acá. ¡Oh! ¡Nueva! ¡Que va! ¡Uf! Alto tarugo. Era la despedida, ¿no? Este era para coronar el día. Diego, mirá.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 Guille, acá está el de Kilo Guille. Mostrale, va. ¿Qué pescado tiene Madariaga ¿A quién se lo dedica, Guille? Y a la familia. Vamos. Terrible, terrible peje. ¿Qué? A caña doblada. La laguna Salada Grande Madariaga. Trae un buen pescadito. Vamos Enrique. se es lo que hemos hecho. esto va para todo el grupo del quincho. Listo. Vamos al quincho, aguante. <risa> Matungo de Madariaga. Seguimos pescando.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 077-172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina.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 Comunicate al teléfono dos dos siete cinco dos siete cuatro cero cuatro o visita el Facebook Murión Lagavi. Bien, bien. Venga con ¿A quién se lo dejamos buscar este?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 va a pasar el trapo Claudio, ha pescado como loco Me duele el brazo loco que está pescando. no quiero pescar más Acá estamos con el amigo Guillermo Otro peje Bien de la boquita